Para continuar comprendiendo las implicancias de las prácticas neoliberales en América Latina, analizaremos su impacto en la economía, en la política, por ejemplo, en las formas de hacer política partidaria, y en el empleo, en este caso en cuestiones relacionadas con el mercado y las relaciones de trabajo. Bueno, el neoliberalismo en los años 80 puede entenderse como una ofensiva del capital sobre el trabajo, cuyo objetivo es recomponer las tasas de ganancia. Por este motivo, se recorta el gasto público, debilitando el papel del Estado a la hora de priorizar las decisiones de inversión, al mismo tiempo que aumentan las tasas de interés. Las transformaciones en el mercado de trabajo también deben entenderse en el marco de las reformas estructurales de los años 80 y 90, que proporcionaron un nuevo régimen institucional y tuvieron un impacto directo en el empleo. Las posibilidades de trabajo formal venían disminuyendo sistemáticamente desde 1970. Pero la década del 80 se generó un vaciamiento del mercado de trabajo. En este contexto aumentaron las tasas de desempleo y el trabajo informal, a la vez que disminuyó la seguridad social a la cual podían acogerse los trabajadores desempleados. Se produjeron entonces una serie de factores que afectaron a millones de trabajadores de Latinoamérica, incrementando los niveles de exclusión y de informalidad en los mercados de trabajo. Uno de los factores que es importante analizar es el de la flexibilidad laboral o también conocido como desregulación del mercado de trabajo. La flexibilidad laboral es una práctica que intenta flexibilizar los mecanismos logrados por los sindicatos en el siglo XX esperando con ello mantener el crecimiento de todo el sector privado. El término flexibilidad es en realidad un eufemismo porque lo que realmente ha provocado es inseguridad en los puestos de trabajo. El crecimiento del desempleo ha tenido consecuencias directas en los trabajadores. Aumento del trabajo informal, disminución del salario, contratos individuales en lugar de contratos colectivos, debilitamiento o desaparición de los sindicatos. Hemos mencionado al inicio del módulo que hay factores que no se pueden atribuir exclusivamente al neoliberalismo, pero que operan fuertemente en este contexto. En los años 80 comienza a consolidarse el pasaje de la fase industrial del capitalismo a la fase de la información, lo cual implica una serie de cambios, como por ejemplo, la reducción del trabajo industrial, el desarrollo del sector terciario, es decir, del sector servicios, y la globalización tecnológica. Como menciona Juan Grompone en su libro La danza de Shiva, la construcción del futuro, en la sociedad de la información, al igual que en todos los cambios tecnológicos de fases anteriores, la mejora de la productividad humana se traduce en desocupación. Los trabajadores desplazados, se convierten en desocupados y no hay políticas públicas que se ocupen del problema. La sociedad considera cínicamente que este problema no es social sino individual y abandona a los trabajadores a su suerte. Este fenómeno está intrínsecamente relacionado con la migración de carácter económica que analizaremos la semana próxima. La reducción del trabajo industrial produce la descalificación y proletarización de las clases medias. En la década del 80, un tercio de la población se encuentra bajo la economía informal. La situación es más compleja aún en los países centroamericanos, que contaban con un sector servicio poco desarrollado. La cobertura social, que en muchos países ya era limitada, se redujo más a partir de los años 70, por los ajustes estructurales causados por la deuda externa que tenían los países, y que implicaban en consecuencia una contracción del Estado se acentúa la vulnerabilidad de todas las economías ante la descontrolada afluencia de capitales extranjeros y la dependencia del vaivén internacional de los precios de las materias primas. Cuando estos desequilibrios emergieron, los gobiernos de turno recurrieron al mismo endeudamiento que caracterizó a sus antecesores. Se optó por el costoso crédito externo para lidiar con las asfixias generadas por el propio modelo. El nivel de vida cae en pleno crecimiento de la urbanización y en consecuencia emergen nuevas estrategias de supervivencia, por ejemplo, las vinculadas a la violencia. Este fenómeno de la urbanización provoca en el territorio distintos fenómenos, como ser la degradación del espacio urbano y las condiciones de vida, el desplazamiento hacia las periferias y el crecimiento de zonas de pobreza. En el medio rural también se presentan grandes problemáticas, como por ejemplo los trabajadores sin tierra. Es importante mencionar también que las reformas estructurales y de ajuste así como los procesos de integración económica, favorecen el crecimiento de los sectores productivos más modernos que se han vinculado a la dinámica del comercio internacional. En este esquema de integración no hay lugar para los que tienen bajo logro. Ahora bien, recordemos que si bien existen sectores productivos más modernos, todas las administraciones del momento y hasta la actualidad comparten el mismo patrón primario exportador de inserción en la economía mundial. Debido a la compleja situación que estamos describiendo, a la década del 80 se la llama la década perdida y se la asocia con el incremento de la pobreza y el aumento de las desigualdades sociales. Pero también, en realidad, se habla de tres décadas de evolución en materia de crecimiento económico y desarrollo en la región. Al comienzo del nuevo siglo irrumpió la crisis del neoliberalismo latinoamericano y se abrieron grandes interrogantes sobre la continuidad del modelo, ya que éste evidenció profundos desequilibrios. A pesar de los magros resultados económicos logrados durante la década del 80, el neoliberalismo expandió su influencia e implementó una drástica reconversión de la economía. El esperado derrame de bienestar estuvo ausente, no pudiendo revertir el bajo crecimiento de la región. Estos retrocesos económicos deterioraron la incidencia de América Latina en el mercado mundial. Las protestas sociales que se han producido en países como Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela han forzado concesiones sociales que implican una práctica más moderada del mismo modelo. Los informes de los organismos internacionales ya no presentan la radicalidad neoclásica de las décadas del 80 y 90, Reconoce las imperfecciones mercantiles y destaca la primacía de la acción estatal en ciertas áreas. Estas reacciones introducen importantes transformaciones políticas, pero su incidencia es muy limitada sobre la esfera económica. De todas formas, hay quienes visualizan un panorama auspicioso ante el nuevo orden multipolar en el que se inserta América Latina, que se ha beneficiado de la demanda asiática, ante los nuevos equilibrios democráticos y los nuevos consensos sobre desarrollo que emergieron en la región. Se afirma, desde esta postura, que América Latina comienza a redefinirse siguiendo un modelo propio, asentado en la centralidad del Estado y en una democracia que cumple ya tres décadas. También se afirma que existe mayor independencia de los organismos financieros internacionales. Esta posición en realidad se sustenta más que nada en el discurso imaginario de los líderes regionales y sus fuerzas políticas. Bueno, si quisieran profundizar sobre alguno de los temas tratados, recomendamos las siguientes referencias.